Hola amigos, bienvenidos a Brico Marketing. este es el programa de Onyad TV en el que vamos a hablar de herramientas de marketing o herramientas de productividad que os van a servir para un montón de cosas. La idea es la siguiente, o hablamos de herramientas nuevas que no conocéis o hablamos de alguna funcionalidad de alguna herramienta que ya conocéis pero que a lo mejor no se os ha ocurrido utilizar para eso. La herramienta de la que vamos a hablar hoy se llama Chatra. Chatra es un sistema de chat y lo hemos elegido porque es muy económico y porque la versión gratuita, además, es muy completa. Es un sistema que nosotros hemos utilizado un montón de veces en un montón de proyectos. Y por eso quería compartirlo con vosotros. ¡Allá vamos! Bueno, y esta es la herramienta, Chatra. Ahora estamos en la parte de fuera, en la página web. Y como sabéis, a mí me gusta siempre mirar los precios y comparar los planes. Porque aquí es donde se ven realmente las funcionalidades de una manera muy rápida como podéis ver hay un plan gratuito y un plan de pago que es bastante económico mirad siempre la letra pequeña 19 dólares por agente al mes y si pagáis eh, anualmente 15 dólares es probable que si probáis la parte de pago acabéis eh, pagando los 15 dólares porque os suscribiréis anualmente por lo menos yo en la mayoría de los negocios donde lo he probado han acabado utilizando Chata de manera continua y si no es chatra, pues otro tipo de chat. Como os he dicho, el tema de tener un chat es algo súper importante. Hoy en día eh, aporta un montón de valor. Y como os contaré luego, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, sorprendentemente siempre. Cosa que no puedo decir de casi ninguna herramienta. El plan gratuito dispone de casi todas las funcionalidades básicas que podéis esperar. Incluso alguna funcionalidad avanzada. Pero básicamente os permite tener un chat con el que podéis hablar con la gente. La parte de pago tiene ventajas muy, muy importantes. Yo destaco sobre todo esto que pone aquí de Targeted Chats, Triggers, que básicamente son mensajes automáticos que puedes lanzar y el bot que puedes tener un robot que habla cuando no hay nadie detrás del chat que lo pueda hacer aparte tiene otra serie de ventajas que no vamos a entrar en detalle pero estas son las dos que a mí me parecen diferenciales y las que hacen que casi siempre en todos los proyectos en los que he trabajado acabemos pagando porque son súper importantes vamos a ver cómo es por dentro bueno, primer consejo que yo os doy Rellenad siempre nombre de una persona de verdad y poned una foto de esa persona. Nosotros hemos comprobado que la diferencia que hay entre poner el nombre y la foto y no ponerlo es radical en el número de personas que te van a hablar. Y nos interesa que nos hablen, nos interesa que los clientes se pongan en contacto, porque cada contacto es una oportunidad de venta. Podéis seleccionar horas de trabajo, esto es importante que lo configuréis porque así luego las automatizaciones que os voy a enseñar funcionarán en las horas que vosotros queráis. Y no solamente todo el día, sino que podéis activarlas, por ejemplo poner un bot que hable cuando no estáis conectados, cuando no hay nadie, ¿vale? Hay otros chats más avanzados y más caros que te permiten tener varios bots que hagan distintas cosas, en este caso solo hay uno, que puedes activarlo eh, siempre, cuando se retrasen los agentes en contestar o nunca. Esta configuración, por ejemplo, es bastante interesante. El bot les preguntará a los clientes si por favor les pueden dejar un contacto eh, mientras responde un agente o ah, no hay agentes conectados, si nos puedes dejar un contacto. Y aquí podéis rellenar nombre, correo, teléfono, lo que queráis. Esto a veces está cerrado lo encontráis así clicáis y aquí están los mensajes cuando el, cuando estás online qué quieres que diga el bot si es que lo lanzas messenger mode es cuando estás offline qué es lo que quieres que diga el bot y cómo quieres que pida la información a los clientes muy interesante esto eso sí hay que probarlo vale porque así a bote pronto no vais a entender qué demonios significa esto de start offline email start offline required entonces probadlo y, y hablad con el chat y entonces descubriréis cómo exactamente funciona y lo podéis configurar mejor. Y esta es mi parte favorita, los Targeted Chats and Triggers. Aquí podéis elegir diferentes triggers que son mensajes automáticos que se lanzan en el chat. A lo mejor estoy haciendo algo y me, me aparece pum. Aquí por ejemplo una tal Lena eh, que me va a decir, oye, ¿puedo ayudarte en algo o tal? Estos son ejemplos, podéis crear uno nuevo o usar alguno de ellos. Por ejemplo, dices, mira, quiero lanzar un mensaje cuando cualquier agente esté disponible y suponemos que tenemos un e-commerce, una tienda online, y queremos ayudar cuando la gente se atasca en la página de pagar, en el checkout. ¿Vale? Podemos decir, mira, si current URL contiene checkout y además el tiempo gastado en esta página es más de 45 segundos consideramos que esa persona está atascada y no sabe qué hacer con los pagos, entonces le voy a mandar un mensaje y aquí ya mandar un mensaje en nombre de un agente, hola puedo ayudarte con los pagos guardas y listo a partir de ese momento, siempre que suceda esa situación, saltará un mensaje automático. Esto te puede ayudar a conseguir mucha mejor conversión. Yo os puedo asegurar que haciendo buen uso de los triggers, haciendo un buen uso del chat y configurando esto que os he dicho del nombre y la foto, se pueden conseguir muy buenos resultados. Os doy un dato. Nosotros, en los diferentes proyectos en los que yo lo he probado, casi todos de empresas pequeñitas o empresas medianas, He conseguido números muy parecidos. Esto es muy curioso porque lo normal en marketing online es que los, los resultados sean muy muy distintos según el negocio. Pero es que esto lo he probado en cinco negocios distintos y en todos me ha pasado prácticamente igual. Si por ejemplo el negocio tenía 50 formularios de contacto a la semana, o sea que 50 personas se ponían en contacto, el número de formularios ha bajado en torno a un 30%, a lo mejor de 50 ha bajado a 30 formularios a la semana y han entrado aproximadamente 100 conversaciones de chat. Es decir, has pasado de 50 contactos a 130. 100 conversaciones de chat y 30 leads. Eh, evidentemente son aumentos muy considerables. o sea La mayoría de los que hemos probado ha duplicado el número de contactos y además os digo que da de negocios bastante variopintos, algunos B2B, algunos orientados al cliente final, pero en general siempre funciona. Especialmente útil si tenéis un e-commerce o si tenéis una página que no está súper optimizada para convertir. O si tenéis una página de un producto que es novedoso, un servicio que es novedoso, que cuesta entender de primeras y demás. Todo lo que genere que no sea muy estándar y genere ciertas dudas, que es la mayoría de los proyectos, es algo muy útil. Yo os lo recomiendo. Por último, os doy un par de alternativas. Yo os voy a decir dos. Freshchat es un poco más avanzado y un poco más caro, pero es muy interesante. Lo podéis probar, permite configuraciones muy gordas y además está integrado con Freshdesk. Y por poneros un segundo ejemplo de los miles que hay, voy a decir Zoho, que tiene una versión de chat que hasta dos usuarios es gratuita. Eh, Zoho es el famoso CRM. Eh, casi todos los CRMs eh, suelen hoy en día incluir un chat. Entonces probad los que queráis y, y daros una vuelta. Aquí tenéis un, un periodo de prueba de 10 días. Durante el cual es como si estuvierais pagando, ¿vale? Por eso estoy teniendo la opción de tener bots, target eh, chats, triggers, pero a partir de ahí pues perderíais estas funcionalidades y simplemente tendríais un chat normal. No obstante, os invito los que no tengáis un chat instalado en vuestra página web a que lo probéis porque yo creo que os va a funcionar súper bien. Bueno, y esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante y no olvidéis que podéis pedirnos que analicemos distintas herramientas, podéis dejar comentarios, no olvidéis suscribiros, si estáis en YouTube dadle a la campanita y si estáis en otro canal, pues seguidnos. Estamos en LinkedIn, en Twitter y en un montón de sitios. Así que recordad, Brico Marketing en Oniad TV. Nos vemos. Suscríbete a Onyad TV haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros.